que fueron tan reprimidas en, en esta civilización que son las capacidades de imaginar y de conocer a través de la imaginación entonces, bueno el, el foco principal del, del libro este La Tierra en Ascenso nos lleva al descubrimiento del Banco Psi el Banco Psi como dice acá Campo Guía que controla la evolución psicosocial del género humano sería como el almacén mental planetario donde toda la mente del planeta toda esta interacción mental que nosotros tenemos a diario crea una especie de almacén, una especie de registro al que nosotros podemos acceder y en el que nosotros también registramos eh, la existencia del Banco Psi incluye también como que nosotros podemos a, a acceder a experiencias que sucedieron en otro tiempo, en otro lugar podemos eh, recrear situaciones y de hecho eh, lo que nosotros hacemos cada día en nuestra memoria es nuestra conexión con el Bancopsi nuestro vínculo con el Bancopsi la forma que nosotros tomamos las actitudes que nosotros tomamos somos parecidos, actuamos parecidos y eso es porque hay un campo mental colectivo en el que nosotros grabamos y del que nosotros leemos y de ahí tomamos nuestra forma eh, existe el famoso experimento De, de los monos que había como Unos monos eh, En un lugar del planeta Unos monos empezaron a, a Pelar unas papas de una forma O no, no sé bien cómo es pero Comer una fruta de una manera muy particular Y eso lo empezaron A copiar otros monos Y luego eso se registró En otro lugar del planeta La misma actitud Entonces eso habla de de lo que es el Banco Psi como que nosotros podemos eh, grabar información es como la verdadera internet eh, la internet eh, natural y esto bueno nos lleva a lo que se define como el proceso de recolección holonómica holonomía recordamos como que es la ley del entero todo lo que, lo que es íntegro y el proceso de recolección anonómica significa como ir armando el rompecabezas de la historia Todos los aportes que hubo para que nosotros eh, logremos nuestro destino como especie Que es llegar a ser eh, la conciencia autorreflexiva del planeta Llegar a ser ese aspecto del sistema que se da cuenta de qué es De, cómo, de qué estamos hechos y cómo funcionamos Para entender nuestro propósito, nuestro lugar en el universo y saber hacia dónde, hacia dónde ir. Entonces, eh, José dice que él no inventó nada, él simplemente estuvo tejiendo el telar y armando el rompecabezas con, y forma parte como de esta, de esta lista de, de seres que rompieron con el, con el paradigma eh, gobernante y se aventuraron hacia más allá de lo que la ciencia considera admisible o correcto. Charles Henry, es, eh, en, en su generalización de la teoría de la energía radiante, es el que diseñó el, el modelo de campo resonante. Bernatsky, ruso, eh, escribió el libro La biósfera en 1996, en donde vi, habla de planetas con noósfera, que es como, es como la evolución natural de un planeta es llegar a ese estadio que, que se llama noósfera, que es la mente planetaria. Eh, Teilhard de Jardin, en francés, eh, un, un cristiano místico, filósofo, en el género humano, en 1940, toma el, el término de noósfera de Bernatsky y habla de la planetización de la conciencia, como de que el humano... Eh, así como la biósfera es el campo para la transformación de la energía física del planeta la noósfera es el campo para la transformación de la energía mental entonces ahí es donde aparece por ejemplo la metafísica ¿no? cuáles son nuestras capacidades de transformar el campo mental del planeta eh, porque lo que estamos viviendo hoy en día Es un grave problema de saturación de información en el planeta Y hay mucho ruido en la mente planetaria Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros para transformar la mente del planeta? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos comunicamos? Martin Schoenberger, bueno, es el que conecta el ICHIN con el ADN el que dice, oigan esta estructura del ADN encaja perfecto con esta estructura de ICHI y Oliver Reiser en Humanismo Cósmico es el que define como que hay un banco psi que hay un almacén para la interacción mental eh, planetaria bueno, entonces acá eh, de acuerdo a todas estas piezas que se iban ensamblando eh, la, la, el corazón de la tierra en ascenso es estas relaciones ¿no? el I Ching, el Sol King, el ADN eh, tanto el I Ching como el Sol King como el ADN responden a esta, a esta dinámica a esta estructura de cielo, eh, cielo hombre y tierra ¿no? eh, en el I Ching, los hexagramas me, me faltó preparar un hexagrama de Chin para comentar eso, pero siempre, bueno, estos son trigramas, ¿no? Gramas líneas, tres líneas. Hay ocho trigramas y los trigramas se agrupan de a dos para formar los hexagramas. Una vez que están agrupados, cada hexagrama, que son seis líneas, tiene eh, tres letras binarias, como las que veíamos antes eh, con Isabel. Por ejemplo, dos rayas, imagínense si conectamos este con este, ¿no? Dos rayas, raya y partida, y dos rayas. O sea, dos enteras, una entera una partida y dos enteras. Entonces eso sería, por ejemplo, un sándwich de guanina con, con eh, ¿otro nombre cómo es? Eh, citosina. citosina en el medio, eh, ¿no? Ese sería un código de ADN. Eh, y el ADN está escrito así siempre con sándwichitos de aminoácidos este, El sándwich también es como el campo resonante El pan de abajo, el pan de arriba y el, el, el, algo en el medio eh, Entonces, bueno, esta recreación está acá en el Zolkin Como, como esto que yo les explicaba antes, ¿no? La tierra abajo, el cielo arriba y, y este campo en el medio que es el campo de transformación. Eh, próximo. Entonces José dice, bueno, eh, si el Ichin es el código de la vida, el código genético, eh, entonces el Solkin es como el código galáctico. Sí, eh, así como el ADN o el responden a un código biológico, físico eh, hay un código más allá que es el, el, el Solking, que es como el código de la luz es pura frecuencia y es la luz la que tiene una frecuencia vibratoria que informa a la materia para formar el ADN o sea, el Sol, de radiación solar luego en la Tierra se hace materia y el código genético pero hay un código anterior al código genético, que es el código de la luz, que es pura frecuencia. Eh, entonces, dentro de ese código de luz, que es el Zolkin, en la parte central, quitando la columna del centro, tenemos esta parte de transformación que es eh, 8x8, que es el mismo como la cantidad de hexagramas que hay en el I Ching, o codones posibles en el ADN que son 64 son 64 hexagramas o codones posibles y hay 64 posiciones en esta parte central del sol esto se transmite a la Tierra desde el sol ya con un fenómeno que conocemos como manchas solares en donde se generan, en el sol, a 30 grados del ecuador unos campos magnéticos que son algo como esto de aquí y que viajan hacia el centro tenemos hay, hay un campo que es de carga negativa y otro campo es de carga positiva y viajan hacia el centro en un periodo de 11.3 años aproximadamente